Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por seguirnos. Y, y en el programa de hoy, que iniciamos en este nuestra nueva temporada, queremos presentar el número 98 de la revista Libre Pensamiento, cuyo dossier eh, lleva por nombre, por título, A vueltas con la libertad. Y efectivamente el nombre sugiere que no es un concepto fácil de explicar ni fácil de comprender, sino que tiene multitud de aristas, como podremos ver a lo largo de, del debate que hoy tenemos, de manera que podemos hablar de derecho, podemos hablar de una facultad del ser humano, podemos hablar de una construcción humana, podemos hablar de, de, de libertad individual, de libertad colectiva, podemos hablar de las vinculaciones que mantiene con el poder necesariamente, podemos hablar como concepto universal o como, o como por ejemplo, libertad de expresión, o libertad de manifestación o libertad de asociación... Podemos hablar de libertad positiva y negativa, veremos qué es eso. En definitiva, un, un dosier en el que intentamos abarcar todas estas eh, aristas que pueden configurar este constructo que podemos llamar libertad. Y, y, desde luego, es muy importante para el anarquismo la vinculación que ha mantenido históricamente con, con este concepto, así como en su oposición al, al propio principio de la autoridad. Bueno, sobre este tema, como siempre, lo que hacemos es rodearnos de personas que han escrito y participado en el dossier de esta revista y que, si os parece, paso a presentar. Aquí a mi izquierda está Félix García Murillo, doctor en filosofía por la Universidad Complutense del año 1979, catedrático de filosofía en enseñanza secundaria durante más de 40 años, Actualmente profesor honorario en la Facultad de Formación y Profesora de Educación en la Universidad Autónoma de, de Madrid. Es miembro del Consejo de Redacción de numerosas revistas, incluidas esta de libre pensamiento, o por ejemplo también con acontecimiento, diálogo filosófico. Coordina en la actualidad el grupo de investigación NIAIA, que está dedicado a la investigación, formación y la resolución de problemas morales, autor de numerosísimos artículos y libros, y fundamentalmente pues un gran militante de histórico, ...con más de 40 años de... 45 años de militancia en, en, en el anarquismo... ...pues muchas gracias Feli por haber participado y por aceptar venir a... ...gracias por la invitación... ...perfecto... ...a mi derecha tenemos a Tomás Ibáñez Gracia... ...militante y teórico libertario desde los años 60 en Francia... Eh, ...allí se involucró en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias... ...para luchar también contra la dictadura... Participó activamente en mayo del 68 y la reconstrucción de la CNT. Regresó a España en el año 1973, ya como, como profesor de psicología, y bueno fue catedrático, aparte de co-rector, co ¿no? Co... Vice. vice. Vice, perdón, vice-rector. Pero bueno, esto se puede no mencionar. Se puede, se puede no mencionar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, catedrático de psicología social y también autor de numerosos libros, ...especialmente los últimos que nos interesan... ...como por ejemplo Anarquismo en movimiento del año 2014... ...Anarquismo contra el tiempo del 2017... ...y el más reciente con una nueva edición ampliada... ...contra la dominación de, de este mismo año 2019... Por pues lo mismo, muchas gracias y, y bienvenido. Gracias por la invitación también. Exactamente. Y a la izquierda mmm, se encuentra el compañero Félix Vázquez Sisto... ...que, que también ha participado en este número, es miembro del Movimiento Libertario desde hace muchísimo tiempo y está interesado por las nuevas formas de reflexión, expresión y combate de los anarquismos. Es doctor en Psicología Social y actualmente titular de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, ha dirigido multitud de tesis y multitud de trabajos de investigación y le interesan temas como por ejemplo la memoria, la salud, el comportamiento o la construcción de la subjetividad. Pues igualmente bienvenido y, y gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente la cuarta persona que nos acompaña, que es Patricia Moreno Ararás, o ar, o ar, Ararás. Ararás. Abogada especialista en derecho penal y derecho penitenciario con más de 28 años de ejercicio, profesora de ejecución penal en los másteres de acceso a la abogacía de la Universidad Pública de Navarra y Carlos III de Madrid. Eh, militaste durante mucho tiempo en el colectivo, en la asociación Salaque, Salaqueta Salaqueta, Salaqueta uh -huh. que de apoyo a presos y presas sociales y el movimiento antimilitarista uh -huh. Y bueno, eh, ponentes, numerosos cursos, charlas, etcétera Siempre vinculada expresamente con la, el tema de la temática carcelaria y penitenciaria Eso es. Pues igualmente, muchísimas gracias por, por tu presencia y, y bienvenida Gracias a vosotros y a vosotras Vale, pues bueno, hechas las presentaciones, si os parece, antes de iniciar nuestro, nuestro debate y nuestro coloquio, vemos el pequeño vídeo que nos han preparado el equipo técnico, que nos va a dar un poco las claves de lo que queremos abordar. La libertad es un elemento central para el anarquismo. No en vano hablamos de movimiento libertario, de comunismo libertario. Alojado de los planteamientos que maneja el liberalismo, para el que la libertad va asociada al individualismo, competitividad, darwinismo social y capitalismo, la libertad para el anarquismo implica solidaridad, apoyo mutuo, anticapitalismo, vinculado, indefectiblemente, la libertad individual a la libertad del resto de personas. El apoyo mutuo, cristalizado en modelos autogestionados y federalistas de organización social, constituye el hilo conductor adecuado para entender una manera alternativa de ejercer y vivir la libertad. La libertad no es un concepto simple de comprender. Por una parte la libertad abarca una libertad individual, una libertad positiva, aquella que nos permite tomar decisiones propias, tener un pensamiento crítico, propio, sin alienaciones, sin prejuicios, sin dogmatismos ni sectarismos. Poder hacer lo que queremos no es equivalente a ser libres, si no tenemos la libertad de decidir lo que queremos con independencia de lo que hemos sido conducidos a querer. Esta libertad se toma, se ejerce, se vive. Representa la esencia misma del ser humano, su originalidad, su individualidad. Sin libertad positiva, sin libertad individual, lo que existen son personas sumisas, amorfas, homogéneas, dependientes, domesticadas y reproductoras del sistema. Por otra parte, la libertad negativa se refiere al sistema, al contexto social o a la organización social que permite el ejercicio de la libertad individual y colectiva. En un sistema autoritario, totalitario o represor, la libertad brilla por su ausencia. La libertad individual se articula como oposición, sobre todo a la dominación o coerción y la jerarquización, afectando tanto a las relaciones económicas como a todas las prácticas sociales. No se puede ser libre si no se dispone de las condiciones materiales de vida necesarias para satisfacer las necesidades básicas, o cuando la distribución de la riqueza producida en el sistema económico es repartida de forma absolutamente asimétrica. Actualmente, el sistema se esfuerza en disfrazar su represión, su recorte de libertad en base a la seguridad de las personas. Dentro de la seguridad, el sistema intenta controlar especialmente a personas y organizaciones que se oponen a dicho sistema. El poder es, entre otras cosas, lo que tiene capacidad de oponerse a la libertad, y la libertad es lo que se despliega cuando el poder no interviene o no consigue cortarla. En el capitalismo, el poder utiliza la libertad para ejercer su dominación. Una forma de resistir ese poder es creando una forma de existencia refractaria e ingobernable, que se abra paso a la creación de nuevas prácticas tratando de inventar nuevas formas de habitar la cotidianidad. La libertad no es el objetivo a alcanzar, no es la recompensa que se recibe, que se recibe al final de la lucha, sino la lucha misma, el camino mismo. Los medios y los fines se identifican en las prácticas libertarias. Desde la dominación no se puede ser libre, solo se es libre viviendo libre, sin graduaciones. Todo o nada. El ejercicio de la libertad... ...nos construye como seres insumisos... ...capaces de perturbar el orden normalizado... ...no dejándose gobernar y no gobernando a otros... ...la libertad nos hace ingobernables... ...capaces de inventar formas de relacionarnos diferentes... ...que sean transgresoras y refractarias al orden social actual... ...construyámonos como seres libres en una sociedad libertaria. Bueno, pues muchas gracias al equipo técnico... ...ahí hemos recogido muchas de las cosas que... ...de que constan vuestro artículo ...y esperemos haberlo recogido fidedignamente, ¿no? Si no pues se puede también evidentemente discutir. Bueno pues si te parece, Feli, empezamos contigo presentando el primer artículo que es el, el primero que aparece en el, el dossier que titulas libertad li liberal eh, libertad libertaria y ahí planteas aparte de la historia de, de los orígenes de, de la libertad del término pues la vinculación es que mantiene con tanto con el liberalismo como con el anarquismo, ¿no? Bien, ya entre el, entre el documental, muy bien hecho, por cierto, y tu introducción, yo podría ahorrarme ya mi introducción, <risa> pero bueno, es igual. No, eh, hay una cosa es curiosa, la palabra libertaria es idéntica a la palabra anarquista, pero yo creo que solo en España, Francia y, y bueno, ya Italia posiblemente también, ¿no? Sí, también, quizá Portugal, y se ha acabado, ¿eh? porque en cuando te vas al mundo sajón, el eh, libertario es mm, la extrema derecha, o la derecha dura. La derechadura en el sentido de la defensa radical de la libertad individual ¿eh? y eh, en el sentido del libre mercado. ¿no? Es decir, son partidos que están en contra de cualquier intervención del Estado y son profundamente antiestatalistas. Anti ¿no? eh, en España hay un partido libertario, no sé si lo conocéis ¿eh? con ese nombre, el Partido Libertario, que corresponde a Libertarian de los, de los Sajones. ¿no? Eh, y es cierto que, en su origen, mmm, de alguna manera, eh, el concepto de libertad que manejan los anarquistas tiene un parentesco potente con el que manejan esta gente de los libertarian, ¿eh? la palabra inglesa, libertarian, que sería, insisto, la, la derecha. Pero derecha, cuidado, luego explico, lo explico brevemente. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué tienen de común? Bueno, Pues que en ambos casos eh, se piensa que el Estado es una máquina perversa, y que cuanto menos Estado, mejor. Cierto es que los libertarios, los ingleses, la, ese pensamiento, eh, se inclina porque el Estado debe mantenerse en sus funciones mínimas, eh, policía y ejército, ¿eh? poco más. Pero, desde luego, todo este modelo socialdemócrata en el cual el Estado garantiza un conjunto de servicios públicos, que puede llegar a formulaciones tan curiosas como un libro reciente, no, cuya autora ahora mismo no conozco, que el título es paternalismo libertario, es decir, que hay que generar un Estado que te deje libertad, pero que huy, cuide y garantice que no te equivocas. ¿Eh? Por ejemplo, no te dejan poner sal en las mesas de los restaurantes, para que no tomes más sal de la que te conviene. ¿no? Eh, es decir, cuida de ti porque cree que los seres humanos, eh, los planes de pensiones, porque si la gente no tiene un plan de pensiones impuesto, en la mayor parte va a llegar a la, a la jubilación y va a estar en la pobreza. Y entonces, mejor obligarle de jovencito. Pero como digo, el libertario el Partido Libertario sería, y en eso es común con los anarquistas, y es común con los anarquistas y nos recuerda a los anarquistas actuales, que somos libertarios y ya catas, la palabra catas tampoco existe más que... En español y en francés también existe, ¿no? pero en inglés ni la conocen. ¿no? Eh, a, a Acrasia es la falta de voluntad. ¿qué decir. Bueno, en cualquier caso. Con S. Y ¿eh? con, sí, con K, además, en, en inglés. <risa> eh. En cualquier caso, eh, eh, hay una cosa que a mí sí que me parece interesante, y, y tú, Jacinto, que perteneces como yo a... Eh, hemos sido funcionarios del Estado durante unos cuantos años, unas cuantas décadas, eh, claro, ser anarquista y funcionario del Estado provoca una cierta eh, insatisfacción personal. Digo, yo no sé a ti, a mí siempre me ha preocupado, no demasiado, pero me ha preocupado. ¿no? Es decir, porque evidentemente eh, cuando los anarquistas elaboran su crítica, el Estado entonces no es más que eh, policía y ejército, poco más. Pero cuando crece el Estado social, como reivindicación de la izquierda, pues claro, el Estado social empieza a ser defendido por las izquierdas. Y es cierto que nosotros en la enseñanza distinguimos mucho entre enseñanza estatal y escuela pública, pero yo creo que es una distinción que hacemos para salvarnos el pellejo, porque al final la escuela pública es lo que es, una máquina de troquelado de las conciencias. ¿no? Entonces, no, en ese sentido, la crítica de la sería. ¿Cuál es la diferencia? Lo habéis dicho ya en el documental, lo has dicho. Tú, la, la diferencia profunda entre la libertad anarquista y la libertad de los libertarian, tiene dos, una extrínseca y otra intrínseca. La extrínseca es que los libertarian siempre han sido capitalistas, en el sentido de la defensa del libre mercado y de la libre competencia. Porque piensan que solo la libre competencia garantiza una cierta posibilidad de que la gente crezca como persona. ¿no? Y en ese sentido están en contra de los estados que al final dice, terminan interviniendo a favor de los poderes establecidos, no intervienen realmente, pero los poderes, hacen también cosas sociales. ¿no? Entonces, una diferencia es esa. el anarquismo, siempre fue anticapitalista y por lo tanto siempre está en el bando opuesto. Y luego, además, por algo que se ha dicho también en el documental y con ello termino, porque obviamente es la definición, creo que es de Bakunin, del mismo Bakunin, ¿eh? Eh, que si el libertarian mantiene esa concepción de libertad en que mi libertad termina donde te empieza la tuya, o oh, eh, eh, la libertad de levantar mi mano recién termina donde empieza tu nariz, eh, eh, es una expresión en inglés, eh, bueno, no es en hecho en español, pero si es, es inglesa, eh, la palabra anarquista es que mi libertad comienza donde comienza la tuya, es decir, la libertad siempre es algo solidario, yo soy libre solo en un mundo de seres libres, y solo soy libre si mi libertad es reconocida por seres libres, entonces la libertad siempre es solidaria. En ese sentido sí que hay una diferencia profunda frente al, al modelo liberal. Y creo que eso es lo que nos debiera distinguir siempre. Eh, eh, nosotros defendemos ese concepto solidario basado en el apoyo mutuo de la libertad. Vale, pues luego habrá oportunidad de, de profundizar en ello. Si os parece, seguimos la ronda presentando brevemente los contenidos básicos de nuestro artículo. Y el siguiente es el tuyo, Tomás, aparte de que has coordinado el dossier bueno, ya puedo decir que hay algunas otras personas que han escrito, pero por las circunstancias del espacio aquí que tenemos, no es posible ampliar a más de cuatro personas, ¿no? Bueno, tu artículo lo llamas Poder y Libertad, un extraño antagonismo simbiótico. ¿no? Eh, pues planteas que necesariamente la libertad no es entendible sin el poder y viceversa, y que, bueno, explícanos cómo, cómo va la, las relaciones que mantienen la libertad y el poder por lo menos lo voy a intentar sí. eh, eh, vamos a ver creo que bueno, que ocurre con la libertad más o menos lo mismo que le ocurría a San Agustín a propósito del tiempo es decir, sabía perfectamente lo que era el tiempo hasta que alguien se lo preguntaba y creo que con la libertad ocurre un poquitín lo mismo. Como has dicho antes, tiene muchísimas aristas. Son siglos de pensamiento sobre la libertad y, efectivamente, se ha enfocado de múltiples formas. El hecho es que eh, la libertad y el poder son unas entidades, como también lo has dicho, sumamente complejas, muy complejas. Pero su relación, la relación entre ambas, la relación entre el poder y la libertad, es aún mucho más compleja. Y, sin embargo, eh, lo habitual, lo que suele ocurrir, es que se suele ignorar esa complejidad. Se suele ignorar esa complejidad y la relación queda reducida a una relación de antagonismo, libertad y poder. Se considera que el poder constriñe y limita la libertad, mientras que la libertad, sería aquello que consigue desplegarse fuera del poder, que escapa del poder y que se expresa cuando no hay poder. Y el problema es que el anarquismo, el anarquismo participa mayoritariamente de esa concepción. Incluso la radicaliza. La radicaliza cuando afirma que allí donde hay poder no hay auténtica libertad, que allí donde hay libertad el poder salta por los aires y se desvanece. Y mi argumento, el argumento que defiendo en el artículo, es que esa concepción es totalmente insostenible. Es eh, insostenible porque, pues de hecho, el poder requiere la libertad para ejercerse y la libertad requiere el poder para desarrollarse. Y claro, decir que no hay poder donde no existe libertad y no hay libertad si no hay poder es algo que he dicho desde el anarquismo, desde un anarquista, puede resultar mmm, bastante extraño. Poder y libertad ciertamente son antagónicos, eso nadie lo duda, pero se requieren mutuamente. Y es por eso por lo que sugiero precisamente esa idea, esa figura, de un antagonismo simbiótico. El poder doblega resistencias, pero tiene que haber alguna resistencia, alguna posibilidad de resistencia para que se pueda establecer una relación de poder. No se ejerce poder sobre las cosas, no se ejerce poder sobre lo que carece de libertad, se las usa... Eventualmente se las destruye incluso, pero no se las somete. Por otra parte, la libertad. La libertad no consiste en poder movernos sin trabas en un espacio desprovisto de poder, exento de poder. En tal espacio lo que hacemos es desarrollar nuestras competencias, nuestras capacidades, pero no ejercemos nuestra libertad, porque la libertad, no es sino lo que se produce, se construye, se crea en el seno de la resistencia contra el poder. Y luego, en la discusión, si acaso daré un ejemplo, un ejemplo relacionado con eh, la libertad de expresión, por ejemplo. Claro, así como la, la golondrina necesita, y lo necesita imperativamente, la resistencia del aire para volar, si no, no puede volar. La libertad requiere la resistencia del poder para su desarrollo. Y el poder necesita la resistencia de la libertad para poder desplegarse. El poder pugna contra la libertad a la vez que es condición para su existencia. Y lo mismo ocurre a la inversa con la libertad. Y por eso hablo de un antagonismo simbiótico. Bueno, En el artículo, de hecho, ya voy a concluir, también abordo otras líneas argumentativas que me voy a limitar a mencionar ahora. Una, eh, una de ellas eh, tiene que ver con lo que podemos llamar el estatus ontológico, en qué consisto, qué es, cuál es el modo de existencia de eh, la libertad. Y no nos engañemos, esta constituye tan solo, únicamente, un concepto, porque lo único a lo que accedemos en la práctica no es a la libertad, sino a libertades concretas y específicas, es decir, a prácticas de libertad. Otra línea niega que la libertad sea un valor absoluto, como frecuentemente el anarquismo lo plantea, un valor en sí mismo. De hecho, bien lo sabemos, la libertad puede resultar deleznable, absolutamente deleznable, por ejemplo, si se trata de la libertad de explotar a nuestros semejantes. De hecho, lo que da su valor a la libertad, por lo menos desde el punto de vista anarquista, y algo se ha mencionado antes, es su imbricación con otros valores. La libertad no es un valor aislado de los demás valores, forma parte de un conjunto, de un sistema, y dependiendo de qué es lo que compone ese sistema, la libertad tendrá un valor o tendrá otro. Otros valores, tales como, por ejemplo, el de la igualdad, lo que conforma su valor para el anarquismo es la imbricación de la libertad con la igualdad, lo que algunos han llamado la ecualibertad. Y por fin, último punto, también sostengo, y esto me parece importante, que ya hay un artículo que lo trata específicamente, que la propia libertad se ha convertido hoy, actualmente, en nuestra contemporaneidad, en un sofisticado, muy sofisticado instrumento de sometimiento, sometimiento en manos de pues, la tan cacareada buena gobernanza que propugna el neoliberalismo avanzado, que no el neoliberalismo, así como buena parte de la izquierda, de la izquierda institucional. Eh, bueno, hasta ahí Bien. un poco lo que trato en el, en el artículo. Lo llama gubernamentalidad, ¿no? Gubernamentalidad no, pero ahora hablaba de gobernanza. Vale. Gobernanza... Es una modalidad de la gobernamentalidad. Vale, bueno, luego lo mismo lo amplías. Bueno, pues te pasamos la palabra, Feli <coughs> Vázquez, que ha intervenido con un artículo que le llamas «Devenir ingobernables, el etos como territorio de transgresión». ¿no? si sí, Hemos visto un poco los orígenes de la libertad, hemos visto la implicación o relación que mantiene con el poder... Yo creo que básicamente lo que plantea es cómo construirnos ahí nosotros como, como seres libres, ¿no? ¿O a qué te refieres con ese título? Sí, Ese sería una, una buena síntesis de las pretensiones de la, del texto. Es decir, que la libertad se concierne a la, al individuo y concierne al individuo en cuanto a la relación que éste eh, mantiene con, consigo mismo. ¿Mm? Nosotros como eh, bueno, tal vez sería necesario reiterar eh, antes una, una idea, y es que eh, la libertad es una, una relación. Es decir, si nosotros nosotros no podemos ser libres por decisión eh, autónoma, decisión eh, propia de forma aislada. Nosotros somos libres con otros. No somos libres de ni somos libres para, eso sería digamos un sucedáneo de la, de la libertad, pero no sería la libertad en el sentido que, eh, a mi juicio, entiende el, el anarquismo que es la, la libertad. La libertad, eh, según intento abordar en el, en el texto, es un modo de relación que, en primera instancia, el individuo tiene que mantener eh, consigo mismo, y eh, si utilizamos una expresión eh, Foucaultiana, diríamos que es un eh, cuidado de sí, un cuidado de sí que la pretensión, el objetivo, el propósito que tiene es construir una determinada forma de, de existencia, y esta forma de existencia para el anarquismo, yo entiendo que es la construcción de un yo rebelde, de un yo ingobernable, de un yo refractario, pero este yo no se puede entender tampoco de una eh, manera eh, solipsista o de una manera aislada. Es un yo que siempre está vinculado a la relación que mantenemos con otras personas, porque la libertad o está eh, atravesada por una dimensión ética o, si no, estaríamos hablando no sé, uh, habría que encontrarle una, un nombre, pero en cualquier caso, más allá de la etiqueta que le podamos uh, eh, eh, poner, eh, digamos, sería algo bastante diferente, bastante eh, distinto de la, de la libertad. Eh, el cuidado de uno mismo... La, la constitución de lo que es un etos, que es la constitución de una forma de, de existencia, una forma de ser, una forma de, de conducirse, una eh, forma de estar en el mundo, no nos viene dada, y no nos viene dado por el contexto, sino que nos viene dado por un trabajo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nosotros mismos. Eh, pero no es un trabajo que pueda ser abordado eh, de una manera solitaria, sino que necesitamos que ese trabajo uh, sea un trabajo que esté vinculado a la relación con los demás y a una relación que tiene que ver con los ámbitos cotidianos, pero también tiene que ver con los territorios, con los entornos de a, eh, las luchas, con los entornos del de, eh, conflicto, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uh, no sé si estoy dejando, porque prefiero tal vez uh, introducir algún elemento más en el momento de la, del debate. La libertad, en buena medida, es un uh, descubrimiento, o sea, que depende de este eh, trabajo que nosotros hacemos con... Uh, eh, con nosotros mismos, y es un descubrimiento que nosotros hacemos eh, sin premisas, es un poco ponernos al límite de lo que puede ser eh, nuestra concepción del mundo, lo que puede ser, eh, digamos, eh, la voluntad de erigir una sociedad libertaria y una sociedad de sujetos libres. Para ello, nosotros no podemos partir de una eh, premisa, de un proyecto que ya esté preformado, que ya esté prefigurado, sino que tenemos que uh, digamos, uh, eh, esforzarnos, tenemos que trabajar eh, junto con, uh, eh, con otros para crear una forma de libertad que sea una forma de uh, eh, libertad que no entre dentro de lo calculable, dentro de lo previsto. La libertad que entra dentro de lo previsto, dentro de lo calculable, dentro de lo que ya está estipulado por el orden social, a mi juicio, no es una libertad que eh, se pueda defender desde una óptica eh, libertaria. En cualquier caso, sería una especie de trasunto de la libertad pero no sería una eh, libertad que pudiésemos uh, eh, digamos formular con uh, eh, con mayúsculas y con uh, y con énfasis y de momento lo dejaría aquí vale pues muchas gracias pasamos a la cuarta persona que nos acompaña en la mesa hoy a Patricia Moreno y ha participado en un trabajo que, que titulas Trabajo en prisión y derechos fundamentales per, per, perdón derechos laborales uh -huh. Eh, bueno, más exactamente era una entrevista que te hacían por tu experiencia dilatada en el tema de, de prisiones. Correcto. Y bueno, un poco por, por, por empezar, es decir, digamos que, entre comillas, con todo el respeto del mundo, de, de estos planos teóricos de definición o de debate filosófico, digamos que también es bueno aterrizar, en, porque la, la cárcel no es sino la máxima expresión de, de, de, de la eliminación de la libertad, ¿no? Y en principio, ahí el trabajo fundamental era sobre las personas que hacen trabajos dentro de la cárcel. Uh -huh. Pues un poco explícanos todo eso. No sé si eso es voluntario, si eso es opcional, si eso reduce penas, como en alguna ocasión. Uh -huh. Si hay un marco legal que lo regule, si, si hemos avanzado algo en estos años de democracia. Porque había un libro que se llamaba Las cárceles en llamas, ¿no? Uh -huh. y cárceles en llamas. Sí, sí. En el que se planteaba que prácticamente no había habido ningún avance, ¿no? En, en lo que es el interior de las cárceles de, en, en todo el periodo de la democracia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues os cuento. Empiezo empiezo oh, defendiéndome, en <ríe> el sentido de que, de que yo vengo yo vengo de otro caladero, evidentemente. Muchísimo menos académico, yo me he leído vuestros artículos con muchísimo interés y además me, me tengo que confesar que me lo he pasado bien pero eh, me siento absolutamente incapaz, insolvente a la hora de debatir con vosotros sobre teoría política, sobre anarquismo o sobre, o sobre filosofía, absolutamente incapaz, mi acercamiento a la, a la libertad o más bien a, a su privación tiene mucho más que ver con, con su privación legal a través de, de la pena de prisión, con esa privación efectivamente pues más, más elemental, más indiscutible, más, más rotunda que es, que es la, la prisión, ¿no? Y, y estoy aquí precisamente por eso, a partir de, de, del hecho de haber convivido durante, pues durante 30 años con personas eh, antes en y después de su, de su, privación, de, de su privación más elemental de, de libertad. Respecto al, al contenido de, de, la, de la entrevista, lo cierto es que a pesar del, del título, se titula la entrevista Trabajo en prisión y derechos laborales, es una buena, una buena parte de la, de la entrevista y pienso además que es una, que es una buena idea, sobre todo, teniendo en cuenta que se, que se enmarca en un, en un dossier que se titula A vueltas con, con la libertad, lo que hace es recoger mi, mi opinión o más, bien, o más bien mi sensación sobre cómo ha cambiado la cárcel en los últimos, en los últimos, 30, en los últimos 30 años. Hablo de sensación porque eh, realmente cuando la contesté no, no recurrí a ningún eh, trabajo de investigación, a, ninguna, a muy pocas estadísticas, ...ni a ninguna reflexión más o menos dogmática o, o a, ningún, a ninguna comida de tarro... ...sino que me limité a, a contar lo que yo sentía, lo que yo había destilado... ...lo que yo he destilado a lo largo de, de, esos, de, de, esos, de esos años. Y, y mi conclusión es que sí, igual he cambiado yo, también puede ser, seguramente... ...por desgracia o por suerte, pero lo cierto es que la cárcel sí que ha cambiado mucho... ...en los últimos, en los últimos eh, 30 años... ...ha habido una renovación, así, a, grandes, a grandísimos rasgos... ...ha habido una renovación del, del parque carcelario... ...o sea, la carcasa del, del, del encierro se ha modernizado de manera, de manera radical... ...si tengo luego más tiempo, pues ya os contaré un poquito más al respecto... ...ha habido un cambio muy evidente y muy constatable... ...del, del perfil del, del residente en las metrópolis penitenciarias... ...hay nuevos delitos y, y, y nuevos condenados por tipologías de delictivas eh, nuevas... Y eh, también ocurre que eh, lo que siempre se había penalizado o estaba en el Código Penal, porque ya sabéis que el Código Penal está y luego está lo que se aplica y lo que no se aplica. Bueno, pues hay cosas que llevan toda la vida y se empiezan a aplicar ahora más. Y lo cierto y verdad, y esto suele, suele llamar la atención y además la gente se cabrea cuando lo digo, pero lo cierto y verdad es que así como antes eh, solo había eh, locos pobres o allí adictos, pues ahora es verdad que eh, el, el paisanaje es eh, más, eh, más variado, ahora te encuentras con más, con más frecuencia eh, personas encarceladas por delitos eh, socioeconómicos, por delitos eh, fiscales, eh, por delitos de violencia de género que pertenecen a otros estratos sociales, y ha cambiado también no solo la, la, como digo, la estructura del, del paisanaje de los presos, de las personas presas, sino que ha habido también cambios en, en la biografía, no sé si tanto en la ideología, pero sí en la biografía de las personas que trabajan en prisión, en el sentido de que, así como hace 30 años, muchos de los funcionarios se habían nacido, crecido y reproducido en el franquismo, muchos de ellos llevaban muchos años trabajando, y por tanto habían, habían, se habían formado, en, en, en, en cárceles eh, franquistas, lo cierto es que ahora eso no ocurre, eso no ocurre, ya digo que hay cambios en la biografía, pero quizás no tanto en la, no tanto en la, en la ideología. Y eh, por último, lo que, sí que, lo que sí que siempre me gusta decir, es que y lo digo con muchísima tristeza, es que lo que sí que he percibido son cambios en la manera de relacionarse entre sí, de las personas presas, o sea, a día de hoy hay una escasísima conciencia de integrar un, un colectivo, que tampoco es que la hubiese tremenda hace 30 años, pero, pero que sí que, por lo menos yo la viví y trabajé muchísimos años con gente, con gente que estaba en, en módulos de aislamiento y, y es, creo que de las cosas que más me, me impresionó. Y la segunda parte de la entrevista sí que se dedica a, al trabajo en prisión y a los derechos laborales de las personas presas, pero ahora voy a decir poco porque es un tema que se liquida pronto. ¿Cuáles son los derechos laborales de las personas presas? Pues, pues ninguno, <ríe> prácticamente ninguno. Y no solo ninguno eh, en la práctica, porque no, no pues en la calle tampoco, no, te, no. no, no. Eh, la diferencia es que respecto a un ciudadano libre, en el caso de la persona, de la persona privada de libertad, la, la propia legislación apenas, apenas le eh, reconoce tampoco sobre el papel, tampoco en, en teoría ningún ningún derecho. ¿Por qué? Pues porque para término ya, porque para la administración penitenciaria, pues el preso trabajador no es un trabajador, está eh, en el en el marco ese preso, está esa persona presa, está en el marco de una relación laboral especial. El trabajo no es un trabajo, no se realiza en el marco de una relación laboral, sino eh, es parte del tratamiento. ¿sí? del tratamiento penitenciario. Con lo cual las consecuencias os las podéis imaginar de todo tipo, consecuencias salariales, más o menos la retribución media es a 3 euros la hora, una desregulación en el peor sentido de la palabra del tiempo de trabajo, jornadas, vacaciones, en fin, son conceptos que no entran por la puerta de, de una prisión, la limitación de una jornada. Acceso y extinción del puesto de trabajo, lo mismo. ¿Se adecuan eh, los criterios de publicidad, igualdad y oferta de empleo público? Pues no. ¿La extinción de la relación laboral se indemniza y se recogen o se, o se respetan, eh, o se, en algún momento se reconocen salarios de tramitación? Pues tampoco. ¿Hay libertad sindical? No. ¿Hay negociación colectiva? Tampoco. Eh, ¿Sí que hay? ¿Es obligatorio trabajar? No. Pero mmm, lo cierto es que tiene consecuencias no trabajar, es decir, rechazar un destino, rechazar un, eh, un, eh, un trabajo en prisión eh, va a tener unas ciertas, eh, unas ciertas eh, repercusiones en el sentido de que eh, efectivamente eh, se va a entender que esa persona no está haciendo todo lo que puede para reinsertarse y por tanto eso, a efectos de eh, regímenes abiertos o de, o de, o de acceso a, a permisos de salida pues puede tener consecuencias. Y a día de hoy no integra estrictamente un beneficio penitenciario. La redención de penas por el trabajo eh, franquista desapareció con el Código Penal de, mil, de 1995. Ahí me quedo. Bueno, pues yo creo que hay bastante elementos sobre la mesa ¿no? para, para plantear, y antes de pasar al debate, eh, 15 segundos de un anuncio publicitario. <risa> Pues muchas gracias. Eh, como veis, no es un anuncio al uso, que es animaros a que asistáis sí. a ese sitio maravilloso que se llama rueta y que disfrutéis de la naturaleza y del entorno. Pues eh, Os pregunto alguna cosita o si alguien tiene ya algunas cosas que plantear a la vista de lo que aquí se ha dicho y, y planteado, pues adelante. Yo tendría una sugerencia que es que eh para no entrar en filosofar, que nos centremos muy directamente sobre, con los pies sobre la tierra, sobre cosas concretas como es, por ejemplo, la cárcel. La cárcel puede ser, o la prisión, un buen paradigma de lo que en nuestra sociedad se entiende por libertad, por definición. O sea, la cárcel es privación de libertad y lo único que se regula, aparte de los regímenes carcelarios, es el tiempo que va a durar esa libertad. Se entiende, por lo tanto, que eh, si uno no está en la cárcel, no está privado de libertad, es libre. Y la cárcel sería digamos lo que eh, diferencia los que tenemos libertad y los que no tenemos libertad. ¿Es eso, eh, esta concepción, digamos, que está bastante generalizada, tiene qué base tiene? Podemos entrar a discutir lo que representa, de cara a la libertad, eh, la cárcel. No sé, en, en tiempos de, muy antiguos, de Grecia, etc., eh, la libertad era lo que diferenciaba el esclavo del ciudadano. ¿eh? Ser libre era no ser esclavo. ¿eh? Por ahí pasaba la diferenciación, básicamente. Hoy, eh, si no estás en la cárcel, es que eres libre. ¿eh? Eh, es algo que tengas una hipoteca, ¿Eh? no, claro. <ríe> por ejemplo, te dirán eh, eh, según quién. Y, y entonces, eh, ¿en la cárcel hay libertades? ¿no? Tú, tú has dicho, eh, en la cárcel, el trabajo, tú eres libre de aceptar trabajar o de no aceptar no trabajar. No libre. ¿Hay libertades en la cárcel? ¿Se puede hablar de libertades en la cárcel cuando la definición es privación de libertad? No lo sé, bueno, no quisiera entrar en filosofar sobre esto, pero ir a cosas concretas, digamos como esta... Sí, es lo más concreto que existe. ¿tú? Bueno, bueno, no, de creo... depende qué filosofías. Yo creo que si alguien tuviera que definir bien, con claridad, lo que es la libertad, sería, si se lo preguntara a alguien está preso, lo definiría con, con nitidez y claridad, pues eh, salir de aquí, ¿no? No solo eso, no solo salir de aquí, sino hacer lo que me la gana, es decir, dentro de aquí. Incluso dentro de aquí, porque es que eh, lo que lo que por lo menos yo también he venido decantando después de muchísimos años es que lo peor de la cárcel muchas veces no es salir o no salir de ahí, sino es eh, no tener ninguna capacidad de determinación sobre ninguna de las decisiones de la vida cotidiana durante años. Es decir, eh, no decidir a qué hora te levantas, a qué hora se enciende la luz, a qué hora se apaga, con quién convives en un metro cuadrado, cuándo mantienes relaciones sexuales, con quién las mantienes. Eh, con qué frecuencia ves a tus familiares, a tus seres queridos, eh, qué comes, qué desayunas, qué cenas, qué estudias, qué... nada, o sea, absolutamente nivel, nada, libertades concretas, nada, nada depende de ti, Pero está absolutamente pautado, y eso, ese, ese, ese mecanismo evidentemente eh, lo que provoca es seres eh, absolutamente domesticados, seres que no son libres, infantiliza tremendamente, y eso provoca que mucha gente, de hecho, sea absolutamente incapaz de llevar una vida en libertad eh, una vez está Muy en bien. libertad. Ya, el, lo curioso del complejo concepto de libertad es que incluso en la cárcel puede ser libre, mm. es decir, de alguna manera... Eh, lo digo en su sentido más radical de la palabra. Yo ponía un ejemplo tremendo que incluso al que le van a ejecutar se puede morir de muchas maneras. Y tú eliges cómo mueres. ¿eh? Y entonces hay gente que muere, digamos, con dignidad, eh, auto elegida, y otra gente que no muere con dignidad. ¿no? Entonces ese sentido yo creo que incluso en toda de la población, efectivamente, es el modelo de la, la pena es la privación de libertad. Y eh, la libertad, eso yo creo que lo decía muy bien el Quijote, no es el don más preciado que dieron los dioses a los seres humanos, y te acuerdas que dejaba a los galeotes libres, y, ¿por qué los dejas? Porque no quieren ir. Es, decir, es que hay más razones, es que no quieren ir, pues que no vayan. ¿no? Entonces, eh, claro, la cárcel es un sitio, como tú dices, encaminado a la destrucción o al control absoluto de la persona. Y por eso, cuando se discute lo de la... Eh, prisión provisional, claro, empieza usted como castigo el, el más duro. Porque la cárcel, lo más duro que tiene es la privación de libertad. Una, bueno, las cárceles, digo, normalizadas, luego, ya si las cárceles encima, eh, las reales, que existen en muchas partes del mundo, se convierten en sitios absolutamente tremendos, la cosa se agrava. Pero yo decía o esa la curiosidad de, de sentido paradójico de la libertad, ¿eh? que se mantiene incluso en las peores circunstancias. Lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa y cómo lo afrontas. Y esa dignidad, eh, incluso en la cárcel, y tú tendrás más experiencia que yo, seguro que hay presos sí, sí. que mantienen sí. una dignidad, que incluso eh, los carceleros... Mmm... Yo tuve mucha amistad, incluso una bueno, relación profesional y mucha amistad personal, con. lo, lo comento porque lo cito en, en, los cito a ambos en la en la entrevista con José Tarrio y con Pachiza Moro, que son dos eh, presos que estuvieron en, en muchísimos años en régimen fíes y en, en, en regímenes de, de aislamiento extremo. Eh, fui abogada de Tarrio muchos años y tuve mucha, mucha amistad con, con Pachiza Moro cuando salió de, salió de prisión porque se, se había casado con una chica de Salaketa y fue a vivir a Pamplona. Y siempre, siempre los menciono porque son de las personas más libres y más dignas que he conocido nunca. ...a pesar de que estuvieron pues, uno 20 años y el otro prácticamente. De, y de ese tiempo una, una parte infinita, una parte infinita, no una parte finita... ...pero vamos, una parte muy importante en, en regímenes de, de, de aislamiento extremo. Eso es horrible. Y eran extremadamente libres, ¿cierto? A eso me refería. Sí, bueno, y decimos, de hecho, en algún artículo... ...que la libertad fundamental era de pensamiento, ¿no? O sea, o sea, que... que, que... Es, es que se pueden jerarquizar las libertades. O sea, la libertad para tantas cosas, o sea, el concepto de libertad, que discutibles o, o que merecen debate, como por ejemplo esto, ¿hay una jerarquización de las libertades? Se suele decir que sí, que la primera es la libertad de conciencia, porque es a partir de la libertad de conciencia, digamos, cómo puedes eh, actuar. ...el resto de las libertades... ...sin libertad de conciencia... ...la libertad de expresión no tiene sentido... ...etcétera, etcétera... ...pero... Eh, ...este mismo concepto de jerarquización de las libertades... ...implica una cosa, o sea... ...que no hay una cosa que sea la libertad... ...sino que hay libertades... Eh, ...específicas, concretas... ...y que eh, de eso se trata... ...por ejemplo, en lo, en lo de la cárcel... ...cuando se dice que... Eh, ...se puede ser libre en la cárcel, que hay una forma de ser libre en la cárcel, eh, esto choca con la idea, digamos, de que la cárcel es privación de libertad. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se concilian esas dos aristas, digamos, de, del concepto de libertad? Resulta que me privan de libertad, pero puedo ser libre. Resulta que eh, no estando privado de libertad, la mayor parte de la gente no es libre, en el sentido, no de la libertad negativa, sino de de eh, la autonomía, es decir, no que no me dejen hacer lo que quiero, sino que yo pueda determinar qué es lo que quiero, que es bueno, la contraposición entre libertad negativa, que no me dejen hacer lo que quiero, y la posibilidad de decidir yo lo que quiero, que es la libertad positiva o, el, o la autonomía, propiamente dicho. Entonces... Eh, el, es un batiburrillo el... bueno por, por allí un par de cositas con respecto al tema de cárceles eh, yo tengo claro que bueno, considero que no se reinserta no no sirve para eso a ver, eh, y, no, no. Y, y en segundo lugar eh, en sociedades más libres pensemos en modelos más utópicos y tal qué alternativa le daríamos en, en esas sociedades a, a las cárceles no si es que habría o no habría o de qué manera de qué manera eh, lo colectivo le marca pautas a personas o individuos que, que están manteniendo, pues no sé, conductas contrarias, perversas, eh, anticolectivas, digamos, ¿no? Bueno, no sé si. me miras a mí. <ríe> yo le está miraba claro, antes no digo, a Félix porque acaba, con el, con el tema de la libertad. Sí, está claro que, que, que, que ahí para reinsertarse en absoluto eso cumple. Mira una, una, no, la, el asunto o sea que decir no, no no es algo que, que lo diga yo es algo que ya lo, lo dice lo dice la propia o sea, lo, lo reconoce la propia administración penitenciaria o sea el mito de la reinserción la mitología de la reinserción ...el desencanto de la, de la privación de libertad... Como, ...como estrategia, como herramienta para la reinserción social... ...se ha desaparecido. Pero bueno, por lo menos estamos, creo, ahora mismo... ...en, en, un, en un escenario no, no constitucional... ...no de reconocimiento constitucional... ...porque, porque sigue estando así... ...que la finalidad privativa, principal de la privación privativa de libertad... Eh, ...sería la reinserción pero lo cierto es que a día de hoy a la gente ya le da lo mismo, que eso esté ahí, porque la Constitución ya sabéis que unas veces importa y otras no, y se ha abandonado el paradigma reinsertador, en pro de la función más retributiva. Respecto al tema de las alternativas, lo que pasa es que daría no para un programa más, sino para 17, yo siempre... No, comento también lo mismo, o sea, no es un tema fácil, o sea, a, a problemas dificilísimos, soluciones fáciles, bueno pues eh, no, pero, pero desde luego habría que empezar, si no por abolir, sí si por recortar. O sea, la cárcel está hiper, hiper eh, hiper, eh, hiperdimensionada, y lo que es peor y más triste eh, si, si echáis un, un vistazo a cualquier demanda de cualquier movimiento asociativo eh, o, o de muchos de los movimientos asociativos de izquierdas y de muchos partidos políticos de izquierdas, la solución de los problemas sociales pasa también por el, por el, por el encierro, por, por una reclamación de una modificación de, de la sí. normativa, del código penal y por el endurecimiento de las penas. No está, o sea, está en crisis, está en crisis porque no reinserta, pero no está en crisis, goza de una salud sí. excelente. A mí me gustaría volver al tema anterior sí. y luego retomar sí. lo, que tú, lo que tú has dicho. Yo tengo ciertas dificultades para entender, eh, eh, o sea, por supuesto, eh, que una persona es digna, esté en prisión, esté sometida, esté sujeta a un dominio, no me cabe la, la menor duda. Ahora lo que empiezo a tener ya alguna dificultad para digamos eh, admitirlo es que una persona en prisión pueda eh, ser libre. ¿Mm? Efectivamente puede, eh, como he entendido que tú eh, sugerías, Jacinto, eh, puede eh, imaginar la, la libertad, puede, digamos, eh, novelar o eh, ficcionar lo que es eh, libre. Incluso eh, puede, eh, digamos, eh, a través de su conciencia suponer eh, escenarios distintos al que está habitando, al que se ve eh, sometido. Pero yo entiendo que una de las características distintivas de la, de la libertad es la capacidad de acción, es decir, la posibilidad de, de actuar. Pero la posibilidad de actuar... Eh, ...cuando todas las opciones están, uh, están abiertas... ...o nosotros ponemos en juego todas las opciones... ...yo supongo que si Xoixeta Río cuando uh, digamos, se sentía libre... Y, y, y, y, lo, ...y lo compartía eh, contigo... ...es precisamente porque llevó a la, su libertad digamos, a la, al extremo... ...y la cosa acabó como acabó... Como acabó. Uh, ...pero efectivamente ponía en el escenario... ...bajo su responsabilidad, o sea, todas las dimensiones que estaban en juego. Claro, cuando digamos, lo que ponemos en juego en la prisión es solo algunas de las opciones... ...que nos permite el propio sistema, yo digamos, creo que estaríamos ya hablando... ...de un concepto muy restrictivo de, de libertad. O si solo podemos jugar con la libertad en términos de, de fantasía uh, o de imaginación... ...o sea, porque pensar, podemos pensar muchas cosas pero la cuestión es pensar para llevar a la práctica. O sea, yo vuelvo a insistir en lo que planteaba antes, no sé si con demasiada eh, lucidez, la libertad es una relación, ¿Mm? y para que sea una relación tiene que haber esa capacidad de, de, de acción. Si nosotros vemos restringida esa capacidad de acción, estamos eh, bajo una situación de dominio, entonces ahí no hay eh, libertad. O sea, puede haber escapismo, eh, podemos uh, huir con, con, uh, con la imaginación, uh, eh, etcétera. Y no sé si mm, conecto o... Lo que pasa es que volvemos a la complejidad. Yo, yo he apuntado a la complejidad del concepto de libertad. No soy tonto y en la, en la cárcel te están privando de libertad, eso es obvio, y están reduciendo drásticamente. El problema es que la libertad se ejerce. No sé, y te la reconoces si la ejerces, y si no la ejerces, no eres libre. Es decir, eh, iría al famoso texto de la servidumbre voluntaria, ¿no? Es decir, lo curioso es que hay gente que no la ejerce. Es decir, es que hace falta coraje para ser libre. Y la cobardía es un, un mal extendido. Y como decía Sabina, que un mundo en que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Pero es que en el mundo, en muchos contextos, vale la pena ser cobarde. y uno es consciente de las pequeñas mezquindades de falta de libertad del personal en cosas que te quedas anonadado. Es decir, porque eso, las capacidades, claro que te pueden coartar, pero frente a la coacción hay gente que se levanta y dice no, es lo que decía el Zoro, ¿no? No, te niegas. ¿De dónde surge ese, ese empoderamiento? Que es la, la peculiar relación que dices tú, la libertad es poder. Empoderar a la gente es, es decir, tú mismo. Yo hacía una, un ejemplo y termino muy curioso es dando clase cuando en la práctica de enseñanza me venía un alumno al principio, claro, eso pasaba el primer día. Decía profesor puedo ir al servicio y siempre le contestaba, tú sabrás. Me cede la pregunta, si no no me consigo. Pero usted es el profe ya, pero es que en este tema no entiendo la pregunta. El primer día se quedaba pasmo y se sentaba. El segundo día el alumno decía profesor voy a salir al servicio no sé si me explico, decir. al final la gente tiene que ejercerla, y si no la ejerce tú mismo, y yo creo que es la parte que te decía con la, con la cárcel también, <coughs> hay un margen siempre, y es que el, hay... el, el, el modelo de la paloma, la paloma mm. es el decán, entonces, sí. lo que yo creo que quería, lo que quería decir eh, Félix no sé o por lo menos lo que quiero decir yo es que en este caso eh, la, la, la libertad que ejercieron que la interior era mucha y la exterior eh, fue, fue la que les dejaron tuvo unas consecuencias eh, las que tuvo es decir esta gente no entra eh, y entra directamente a un primer grado de un aislamiento eh, acaba en un aislamiento en, en la privación de la privación de la privación de libertad a consecuencia de haber ejercido esa libertad interior ya, ya. y al final eh, a costa de ...sus propias vidas... ...ninguno de los dos ha llegado a los 50 ¿no? Quisiera decir algo... ...antes lo anuncié... ...que podría ilustrar... ...digamos a partir de la libertad de expresión... ...esta relación... ...digamos poder-libertad... ...y conectar con... ...la acción... ...o sea la libertad digamos... ...como posibilidad de, de actuar... sino es una pura fantasía... Eh, se, se suele decir que eh, la libertad de expresión digamos, es eh, uno de los elementos que permite diferenciar un contexto de libertad y un contexto de opresión si hay libertad de expresión es que no es totalmente un contexto de opresión entonces eh, lo que uno se puede preguntar es en qué condiciones el hecho de expresar lo que pensamos, nuestras opiniones, es eh, un ejercicio de libertad. Yo digo que eh, cuando manifestamos una opinión, la nuestra, sin que nada interfiera con ese acto, sin que nadie ni nadie intente impedirlo, no estamos ejerciendo nuestra libertad. No es un ejercicio de libertad. Se habla eh, erróneamente de libertad de expresión. Simplemente expresamos lo que pensamos. Como cuando decimos que tenemos un dolor o que estamos tristes, lo que hacemos es expresar un sentimiento. No estamos ejerciendo nuestra libertad. Entonces, eh, para que la expresión de nuestra opinión constituya realmente un ejercicio de libertad, debemos expresarla a pesar de que algo o alguien pretenda impedirlo y al hacerlo sí que realizamos un acto de libertad por lo tanto la libertad de expresión es una práctica de resistencia al poder, no es una situación, no es un estado en el que estamos de libertad de expresión solo hay libertad de expresión si efectivamente se intenta impedirnos que exprimamos nuestra opinión que expresemos, perdón, nuestra nuestra opinión. Eh, si esta no es un acto de oposición al poder, no es libertad de expresión. Y una de las engañifas del sistema es hacernos creer precisamente que por el hecho de que podemos decir nuestras opiniones, estamos en una situación de libertad de expresión. Y ocultar con ello que solo si nos oponemos a uh, la imposibilidad de expresar determinadas opiniones estamos ejerciendo nuestra libertad no sé si me he explicado pero efectivamente la libertad es posibilidad de acción como decía un poco Félix antes uno de los dos Félix bueno, de, de hecho también a lo largo de los artículos se plantea eso, como la libertad está siendo utilizada perversamente por el sistema para para potenciarlo y, y fortalecerlo, ¿no? o sea, como está contribuyendo al desarrollo del mismo. ¿no? Por tanto, claro que hay muchos matices sobre, sobre la esencia de lo que significa libertad. ¿no? Es decir, que si la libertad está sirviendo para configurar un Estado o un sistema que es más castrador y más opresivo, pues eh, menuda engañifa. ¿no? Bueno, a mí como me obsesionan algunas cosas, es decir... ¿La libertad es algo con sustancia en el ser humano o la libertad es algo que se construye? ¿No? Es decir, yo no sé, por ejemplo, personas que se hubieran criado en ambientes eh, autoritarios eh, donde, donde está muy secuestrado el ejercicio de la libertad, pues si, si fuera de la esencia del ser humano, brotaría como fuera, ¿no? la, la oposición, eh, o por el contrario, algo que, que, que, se, que se va construyendo progresivamente, ¿no? Y de manera que cuando tú aprendes a ser libre, estás en disposición de, de reconocer lo que es el poder o lo que es la, el control sobre ti y, y, y ejercer tu libertad. No sé si me, si me explico. me tanto, como esencias, a, a Tomás no le gustaría el concepto de esencia, casi seguro. Eh, bueno, esencia. Pero no, yo creo que es un rasgo específico de los humanos, que no poseen otros. ...prácticamente ninguna otra especie... ...y yo lo mostraría en el quizá... En ...la línea de lo que plantea... ...y lo que planteabas tú... ...es decir, que la libertad... Eh, ...la radical libertad del ser humano... Es ...entregar su vida por la libertad... ...no sé si me explico... Es decir, ...uno es el suicidio y otro es... ...ante la amenaza... Eh, ...había una imagen antes del chaval chino... ...que se puso delante del tanque... ...yo me pongo delante del tanque... ...y ese es capaz de pasar por encima de mí, seguro... Entonces esa libertad ningún animal se suicida, que yo, o sea, suicidarse en el sentido de tomar uh -huh. tomar conscientemente una decisión de acabar con tu vida. Hay, hay suicidios aparentes, suicidios antropomórficamente representados por el ser humano. Esa es una libertad radical, me condeno, es decir, y, y, ya estás acabado, es decir, no lo soporto, es decir, prefiero muerto que esclavo. No sé si me explico. Sería una manifestación. Entonces, y luego tiene muchos matices, yo creo que sí es un rasgo, lo que pasa es que está en contextos, y es lo que te decía antes, hay mucha gente, tú dices, a ellos les costó la vida, es que los cobardes preservan su vida a costa de reducir a su libertad. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. ¿Eh? perfectamente. Yo creo que encerrar dentro de una eh, categoría moral como cobardes, eh, personas que deciden no ejercer la, la libertad, a mi juicio es una, una psicologización excesiva. Yo creo que la libertad, precisamente, o sea, la acción también se manifiesta en la no acción, en decidir no, no actuar. Y eso muchas veces es una forma de, de actuación y no se puede traducir de una forma automática en términos de, de cobardía, porque aquí lo que se está eh, eh, imponiendo es un juicio desde una posición, yo creo que de autoridad que juzga lo que son los comportamientos correctos y lo que son los comportamientos eh, incorrectos. Entonces, eh, para juzgar esos comportamientos correctos y comportamientos incorrectos, o sea, deberíamos de remitirnos a eh, un ámbito que es un ámbito eh, social, es un ámbito axiológico y es un ámbito que viene definido por un conjunto de seres eh, humanos, unas prácticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que no se puede decir que el que actúa, el que no actúa perdón, es, una, es un cobarde. Sencillamente es una persona que no actúa y habrá que ver las razones que tiene para no actuar. Una no acción puede ser una acción contra, contra el poder en muchas eh, ocasiones, puede ser una acción contra la dominación en muchos casos. Es decir, es que lo que no se puede entender es el poder y la libertad por separado, son incomprensibles. Es decir, no es que la libertad sea una expresión del poder, no. O sea, el poder y la libertad van de la mano. Es decir, si nosotros no eh, definimos eh, por, sí, o tratamos de definir por un lado el poder e independientemente la libertad, no vamos a saber de qué estamos hablando. O sea, uno, se, como plantea Tomás en su, en su texto, está estrechamente vinculado al, al otro. Y el señor este que se pone delante del tanque en la, en la plaza de Tiananmen uh, bueno, va precedido de siglos de historia, y no porque sea chino, sino va precedido por siglos de, de historia que han construido una determinada manera de entender la libertad, de enfrentarse al poder, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, no es algo que intrínsecamente brote de un, de su interior y de un ansia eh, inefable de lo que es la libertad. En cualquier caso, yo he dicho que el cobarde no actúa. Yo no he dicho que el que no actúa es un cobarde. No, digo por no liarla la cuestión, ¿eh? sí es decir, pero, en absoluto, yo no, que no he dicho lo que tú estás diciendo, pero, claro, bien, pero, pero, él, él, pero me parece bien lo que has dicho y... Pero incluso y, lo mismo. Hay una cosa que yo no entiendo bien, ¿no? <ríe> eh, o sea, eh, a lo mejor que no entiendo bien lo que queréis decir con la palabra poder, es decir, en una sociedad que fuera más libre, más, más autogestionaria, donde la gente participa y tal, es decir, se vaya volviendo de alguna manera el poder... ¿Qué, ¿Qué significaría eso que vamos también aboliendo la libertad? O sea, si los dos, si uno es como fruto del otro. Eh, seguramente que no lo he entendido. Es que no puedes abolir el poder. Puedes abolir o luchar contra la dominación, que no es lo mismo Pero que el poder. poder ¿eh? Las relaciones de poder eh, forman parte de lo social. Es decir, eh, lo que que no significa que estén cristalizadas y que se transformen en una relación de dominación, pero en cualquier interacción con los sí. demás, en la relación, digamos, hay eh, cambios constantes, ¿eh? y es ese cambio el que hay que preservar para que no haya dominación, cambios constantes de posiciones de poder entre las personas que están interactuando. ¿eh? Eh, en todos los niveles, ¿no? y esto, en tanto que forma parte de lo social, digamos no lo puedes erradicar, por lo tanto, una sociedad más autogestionaria, más, no suprimiría las relaciones de poder, ¿no? uh -huh. y por lo tanto, no suprimiría digamos, las posibilidades de libertad. O sea, que, que no hay una relación mecánica, no es inversamente proporcional, el eh, grado de relaciones de poder que hay en una sociedad con el grado de libertad que hay en esa... Porque entonces, si coges la, la inversa de lo que estás diciendo, ¿eh? sería, claro, cuanto más relaciones de poder haya en una sociedad, más libertad habrá en esa sociedad, que es la inversa sí. de lo que estás diciendo. Sería absurdo. No sé si, sí. si me explico. Bueno, pues estamos ya al tiempo, al límite de nuestro tiempo, eh, no sé si te queréis apostillar alguna cosita. Continuando, Tomás, es decir, hay una cosa que no hemos hablado, no todo el mundo quiere ser libre en todas las ocasiones, ¿eh? eso que la gente quiere ser libre está por ver todavía, es decir, es una relación tan compleja que... Yo pongo un ejemplo muy bobo, es decir, estamos varios amigos para ver en qué restaurante se cena o en qué cine vas, y todo el mundo está deseando que decida el contrario, porque así si sale mal le va a echar la culpa directamente, no hay más. Es decir, lo del miedo a la libertad, el no querer ejercer, es una constante, en, en tonterías, ¿no? Entonces ya en yeah. las cosas serias, eh, la cosa se pone fea. Entonces, mm. en ese sentido tienes razón la libertad, ¿por qué? ¿Y por qué tienes miedo a la libertad? Porque siempre tiene ejercer tú frente a. Siempre es así. Siempre. Y no es dominación, simplemente son... Sí. Eh, no sé si he interpretado bien lo que decías. Pero hay tantos temas en relación con la libertad que no hemos abordado, que ¿Cómo? haría falta tres o cuatro programas más para ello, por ejemplo. O sea, eh, eh, es concebible, ¿se si tiene derecho a renunciar a la libertad? ¿Qué quiere decir que yo renuncio a mi libertad? Eh, ¿Esto plantea problemas? ¿De qué tipo? es factible renunciar a la libertad, es eh, éticamente concebible, correcto, no sé, es uno de los temas. Otro tema, por ejemplo, eh, se dice que eh, la libertad, eh, uno es libre cuando se siente responsable de sus actos, o sea, que hay una vinculación entre libertad y responsabilidad. Eh, ¿Es esto un planteamiento digamos que vale la pena eh, considerar, ahondar en él? O, o, o no, o no sé, hay, hay tantas cosas, eh, digamos, relacionadas con la libertad que, efectivamente, aquí creo que y en el, y en el dossier, eh, hace falta más números de libre pensamiento sobre la libertad, porque, bueno, pues no, obviamente no se puede, no se puede abordar todo. Sí, bueno, que pareciera que era un concepto fácil y que todo el mundo lo tiene claro y tal, pero sin embargo no hemos hecho una idea... No parecía de... no. <risa> <risa> no hemos hecho una idea de que, de que realmente es un concepto complejo, que tiene multitud de posibilidades de acercamiento al mismo y, y reflejos tanto en lo personal como en lo político, lo social, etcétera. Pues nada, lo dejamos aquí, simplemente agradecer a, a quienes nos han estado viendo y escuchando su participación y animarlo a que sigan leyendo la revista porque la revista tiene mucho más contenido, eh, porque la expresión escrita yo creo que los humanos la inventamos para eso, para reflexionar con más sosiego que la propia espontaneidad de los momentos. y como digo, los textos son muy muy ricos y aparte de que hay algunos textos que aquí no hemos podido comentar por lo que hemos comentado al principio. Pues ya está, despedidnos y agradeceros la presencia aquí a vosotras, que sois las que habéis dado lugar a que esto se pueda llevar a cabo. A vosotros. Y en los próximos meses presentaremos el número siguiente que va sobre la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias y buenas noches.